Por con la cupa del nene. Batío uno. Tú llevas Wow, güey. Matido. No. Dos más de uno. Va, tío. Sí, tengo uno. El bowl tu What's un tío, bro? un puto tiro, bro, aquí Voy a por este, eh un puto tiro ¿Te ayudo? No, está muerto No me ha dado una, ¿es otro? Otro, No otro no rato Una no una Madre mía Yo me meto por el hueco, bro No gente. No, tengo gente en el hueco, bro Vení, vení, vení Vení por ahí, vení por ahí Arriba, ahí, ahí Ya. Está por ti, aquí detrás Vaya, pensaba que tenía una Una de Y se resulta que tenía Una la cabeza ya... La yo tengo gente, pero se desapareció. Tenía dos que no sé a dónde se fueron. Hola, a ver. Madre mía, madre mía. Ay, dale, madre mía, tío. No, Madre mía, tío. el tornado no, no, no, ¡Me la puta cara! Pero y por qué hermano para el paraca? El paraca le está fallando el paraca, eh. El paraca. Son ¿No, gente en la tienda esta. Vale, we are coming. Gente que viene más de atrás de la tienda. Oh, tío, uno allí arriba Acaba de caer un enemigo al GULAG Tengo uno al frente no, dale, mío En esta piedra dale, dale, dale, En esta piedra Dale, dale que que me apunta a mí Que no lo veo, no, no tengo ángulo Rosto, roto, roto una bala, esto oh, bala Batido ¿Una bala? ¿Te salió el nombre de G? ¿Te sacara, tío? Sí, sí. estaba una bala, estaba una bala esa. Viene un. un camión, eh. Y... Ah, está, Para matar desde el camión aquí es que es súper fácil, ¿no? eh. Voy por la derecha. Este de arriba es tuyo, eh. Por ahí. Uno. Uno en la casa No Este está aquí al frente sí. Voy contigo tornado ¿Sí? no, no aquí en la montaña Lo de... sí. ¿No he tirado al aire Me disparan los de arriba Una buena arma me lo he pillado Te revivió este bro Creo No, se fue bien pero me apuntan todos estos de arriba. Cuidado, Magic. Hay que ir por abajo. Vente, vente, vente. Sí, voy, voy, voy, voy, voy. Vale, ya estoy. Yo tengo silencio mortal. Yo no. Es mío. Bueno, me lo activo okay. ahora. ¿Oye, oye, alguno. Ah, se fue, vinieron para acá, se vinieron para acá. Se pisa, se pisa ese. Vale Voy a por el otro. Voy a esperar. Vale con la cupe nene. que uno. La verdad. Desde la Que El resto está abajo, ¿oíste, Magic? Sí. Ahora me sale arriba. entiendo ¿Cómo qué, tío? Madre mía, tío. Opa, ya. Se me queda Aquí a la derecha. De es gente. ¿Dónde? A un coche, lo voy a por él. poner. ¡Ah, este se mató! ¡Qué tonto! ¡Tira! ¡Matos! ¡Ah! Era uno, era uno. Tengo gente arriba mío, Magic. Con la tienda, esto va a ser mi da tiempo. Sí, tengo uno. ¿O el. el. el bounty el más bounty? El atrás o el Quedan en la tienda. No, me estunearon, no. mierda. de la espalda? Sí. ¡Magic, estoy safe! ya! me morí, me mató. Ah, pero tengo gula. Muérete mm -hmm. ¿Puedo ir por mis armas? ¿Tienes falla? Sí, ¿Tiene para este? Rarles. Te lleva gua, wey. No Batido. No no no el, el del coche está batido. Vale. No, el del que tengo al lado no sé dónde está. No no, no, no, no, está aquí. No sé dónde está. Me aparecía a mi mismo nivel, pero creo que está metido entre las piedras o un túnel que por ahí escondido Porque no es sé Ah, oh, nice el Ten cuidado, May, que puede ser más de uno Tiro over Son más de uno Ah, sí. oh, tío De vivo ese debe tener auto-acodivido No ¿Tenía? No me lo puedo creer Tomemos Hygron Hygron, Hygron Están viniendo, creo que allá, allá Yo vete Joder, yo Mario, tío, y lo estaba ahí, tío Estafado, Mario Me siento de arriba ¿Y lo pasaron? ¿Ves? Yo estoy sin bueno, placa de Tiene que venir ahora, eh Tiene que estar sin placas, bro Tiene que venir, ya que venga Sí, está sin placa No lo sé ¿Qué no lo haces, Mario? No te lo hago no, yo o me lo hace. Tienes uno más arriba y otro más abajo, macho. Más a por de la derecha. Va uno. Se el lo el tiro. Lo mátalo. No es que coño. Joder. 16, 16, 16, 16, 16. Oh. Y libra. Que bien va la carabina ahora. Va muy bien. bien.